Cuesta trabajo pensar en qué forma vamos a vivir, si realmente vamos a seguir viviendo de una dulce mentira o de pronto de una amarga realidad. ¿Por qué? El que se aparenten hacer cosas bonitas el que ante los medios aparezca que todo está bien que ante la comunidad internacional lo que se pueda mostrar se muestre que está bien pues eso no da garantía que realmente en el interior de venezuela esté pasando algo que apunte o avance a lo que es la realidad caso emblemático caso claro ...lo que está tratando de hacer Maduro... ...demostrar una imagen de Venezuela... ...eso es como cuando le venden a una imagen de un país... ...y le muestran las cosas bonitas... Por, ...voy a poner un ejemplo por así decirlo... ...cuando uno ve digamos Madrid... ...Madrid España lo ve tan bonito... ...pero no muestran a las afueras de Madrid... ...los suburbios que hay... ...donde vive la mayoría de gitanos... ...y en las condiciones tan precarias que viven... ...claro que no es solamente culpa del gobierno... ...el gitano como tal ellos... ...su palabra lo dice, son gitanos... ...les gusta picar aquí y allá... ...entonces por eso viven como viven... ...pero el ejemplo que coloco es... ...que muestran las cosas bonitas... ...pero lo interior, lo interior... ...lo que está pasando... ...no es tan bonito... ...entonces vuelvo y digo... ...será mejor vivir uno con una mentira dulce... O con una verdad amarga que nos ponga los pies sobre la tierra. Yo me inclinaría más por la segunda. La mentira que anuncia Maduro por medio de los bodegones a reventar. Porque los bodegones están a reventar de whiskies finos, eh, de repuestos para carros, de lujos. Bueno, una cosa impresionante. Mostrar esos bodegones a reventar, carros lujosos... Donde pueden estar carros de 400, 500, 700 mil dólares. Y una economía supuesta estable en Venezuela. Eso es realmente algo contrario a lo que se está diciendo acá. Venezuela no se arregló. Se duplica la migración irregular a Estados Unidos en el 2022. Yo hago una pequeña pregunta, si el país estuviera también, ¿por qué se está yendo la gente? Porque yo digo, si yo estoy bien en mi país y en mi país hay economía, hay trabajo, hay abundancia y prosperidad, ¿a qué me voy a otro país? A inventarme qué? Pero si la cosa está tan tesa ¿por qué sigue aumentando la migración? Si la cosa estuviera tan buena no pasaría esto. Más de 70 mil venezolanos, óigase bien, más de 70 venezolanos cruzaron por la frontera surestadounidense entre enero y julio de este año. Mientras en el mismo periodo del 2021, la cifra era de 31 mil, o sea que. Doblegó y un poco más Esta realidad tumba el mito de una supuesta salida de la crisis Todo es un espejismo Lo que está tratando aquí de demostrar Maduro Es que aquí supuestamente esto creció Pero ¿Por qué sigue esto? Es la, la realidad Miremos que hasta el día de hoy son más de 6.200.000 venezolanos Que han huido del país caribeño El boom de la migración venezolana de manera irregular Solo en Estados Unidos en febrero del 2021 hasta el día de hoy ha aumentado de una forma casi poco más del doble llegando al triple. En su capital Caracas parecen proyectar una leve mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es lo que ha querido mostrar la dictadura chavista apoyada en conciertos de artistas internacionales, supermercados surtidos y uno que otro espejismo. Vuelvo y digo, ¿pero realmente eso será la solución? Esto es interesante... Siempre y cuando nosotros tomemos conciencia y coloquemos los pies sobre la tierra. Por eso, antes de seguir con esta noticia y seguir con esta, este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 fuera la solución perfecta es una pregunta que le hacemos a maduro y a la cúpula chavista si esa fuera la solución perfecta pero detrás de esto no hay más que una crisis con millones de personas aún padeciendo hambre por el paupérrimo poder adquisitivo y los servicios públicos en estado de abandono vamos a entrarnos bien para que ustedes analicen en lugar de gastar dinero en conciertos que de por hecho se gasta mucho dinero de pagar publicidad falsa de una apariencia eso es como cuando el novio quiere cautivar a la novia y se compra el mejor traje y habla de la mejor forma para impresionar a sus suegros o a su familia y aquí está haciendo esto pagar una falsa publicidad llenar los supermercados de los licores más finos de las comidas más costosas tomar una buena foto de esos bodegones de esos carros de la gente andando feliz con una sonrisa de oreja a oreja, lejos de arreglar el país lo que está demostrando el régimen es su incapacidad, su impotencia de gobernar Lo cierto es que Venezuela, palabras más, palabras menos, no se arregló Estamos lejos de esa realidad, que el 94,5% de la población está empobrecida, es esa es una realidad según la última encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, si alguien busca pruebas de la crisis, basta mirar lo que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Solamente ahí, porque si nos vamos a Colombia, en Colombia ya está llegando a dos millones y medio de venezolanos que se han ido a vivir a Colombia. Es increíble la cantidad de venezolanos que llegan a diario en masa luego de cruzar toda Centroamérica y oígase bien, pasar por la peligrosa selva del Darién, que del 100% de los que cruzan, de cada 10, 4 mueren. Esa, esa selva que separa Colombia y Panamá, que es sumamente peligrosa, sumamente delicada y prefieren pasar la selva del Darién antes de quedarse en ahí, buscan un futuro lejos del comunismo. Entonces, ¿de cuál prosperidad y de cuál arreglo y de cuál economía y de ¿Cuántas cosas bonitas está hablando Maduro? Es lo que uno no puede creer De enero a julio de este año 69.950 venezolanos cruzaron por la frontera sur de Estados Unidos Las cifras lo respaldan de acuerdo con el registro de la oficina de aduanas y protección fronteriza Si miramos las cifras del año pasado a esta época por más del doble 31.030 registrados en el mismo periodo del 2021 Derrumbando el mito de que Venezuela se arregló que esas son las palabras o el eslogan que está manejando Maduro tendríamos otro panorama pero tristemente esta es la realidad el número es aún mayor si se toma en cuenta el año fiscal Periodo entre octubre y septiembre que toman como referencia las autoridades estadounidenses. Ahí en el año fiscal 2022 están registrados 128.556 cruces de venezolanos por la frontera sur de Estados Unidos, sin contar los dos meses que aún faltan para que termine este ciclo. En comparación hace un año iban cruzando mil 48.678 durante ese periodo. O sea que... La cifra tiende a triplicarse, ventilando la mala imagen un indicador del que posiblemente se esté regocijando el chavismo es el supuesto crecimiento de la economía en el FMI que estimó que será el 1.5% pero que hay firmas como Focus Economics o Credit Suisse, que lo proyectan en 10 y 20% respectivamente para el cierre 20 del 2022. Argentina también superó en julio a la, la nación caribeña en términos de inflación con el 7.4 frente al 5.3, dando más material para Maduro para así respaldar su teoría de que el país mejoró. O sea, comparándolo con otro que se está jodiendo más que ellos. Ahora, lo que tenemos es que ir hasta el fondo del asunto. Para derrumbar esa tesis, sin dejar de observar que cada vez más venezolanos deciden emigrar a Estados Unidos, solo en 24 horas llegaron a registrarse en casi 2000 cruces en el sector del río, la gran mayoría de las personas que cruzan Ilegalmente aquí son venezolanos, cubanos y nicaragüenses. ¡Qué cosa tan increíble! Y las tres dictaduras, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y por lo general no están sujetos al título 42 porque México no los aceptará de vuelta ni tampoco sus países de origen. Ahora bien, el rebote económico tiene bases débiles. La producción petrolera se estancó en 700 mil barriles diarios mientras que casi el 30% de la economía está basada en óigase bien en actividades ilícitas y la recepción de remesas indicó Ecoanalítica Si vemos detalladamente no hay producción ni infraestructura para llevarla adelante Y respecto a eso hay acotaciones adicionales interesantes Solo el 29% de la capacidad eléctrica nacional está operativa según la plataforma JUM Venezuela Con respecto a la corrupción se ubica en el puesto 170 de 180 Ay Dios santo no nos digamos mentiras, señor Maduro. Ese país, la única forma que se arregle es que usted se vaya. Ahí le dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.